diferentes entidades LGTB y de lucha contra el SIDA han presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona, a la que pertenece la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, una denuncia contra el Sindicato de Policía de Cataluña. Como ya informamos en IDEMTV, el Sindicato de Policías emitió un comunicado en el que hacía referencia al estado serológico de Juan Andrés Benítez, la muerte del cual no ha sido aclarada, aún habiendo nueve agentes de los Mossos imputados. Esta es la razón de la denuncia presentada. Las 10 entidades denunciantes son la Coordinadora LGTB de Cataluña, Gais Positius, Comité 1 de desembre, Projecte dels Noms Hispanocida, Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Col·lectiu Gai de Barcelona, Casal Lambda, Asociación de Transsexuals de Cataluña ATC Libertad, Famílies Lesbianas y Gais y Fundación Jazz. Nos creemos que se encometen uh, uh, diferentes uh, delitos, de revelación informació, uh, de información de secretos oficiales, de información personal, que hace referencia a la persona, y de acciones judiciales. Por tanto, el que volem és que es que se haga justicia, que no se vulneren más derechos, y a partir aquí, uh, les entitats de aquí, las entidades de la LGTB de contra la Sida han presentado esta denuncia, porque volem que no se torne más més a vulnerar los derechos de las personas. Juan Andrés Benítez murió tras ser reducido por los Mosus de Escuadra en unas circunstancias poco claras aunque diferentes vídeos y varios testigos evidencian las agresiones que sufrió por parte de algunos agentes. En la causa por la muerte de Juan Andrés se añade ahora esta denuncia, a raíz del comunicado emitido por el SPC, que además daba información errónea sobre los tratamientos retrovirales. Eh, Allí una, una incorrección, porque se de que este tratamiento eh, se había de portar a terme un año, lo cual cosa es incorrecta y tendenciosa, porque eh, la profilaxis por exposición dura 28 días y no un año. Según recoge la denuncia, se revelan datos personales que no podían difundirse y que se aprovecharon para apoyar a los agentes implicados y contra la víctima, sugiriendo también su estado serológico la revelación era absolutamente gratuita y no, no guardaba cap relación, precisamente, ni amb los fets ni amb la persona en cuestión respecto a la posible acción que se pogut desenvolupar. Per tant, no no tenía que se revelat un secreto de este tipo por parte de la cos policial y tampoco por parte de un sindicato de policía.